Hola mujeres, llegó la mujer del futuro. ¿Cómo saber a qué generación perteneces? Estamos hablando de cómo ser una mujer productiva y llegamos a la conclusión de que para nosotras eh, ser una mujer productiva tenemos que saber en qué contexto eh, ocupamos o qué posición ocupamos dentro de esta sociedad donde hay diferentes eh, generaciones, donde hay diferentes formas de pensar, donde hay diferentes... Y cómo nosotros entonces vamos a encajar y ser productivas en este en este mundo. Hola, ¿cómo estás? Eh, qué gusto saludarte. Bueno, aquí ya vamos a trabajar en este tema. Hoy es el día número 26 del reto de 45 días, muchachas, qué rico, estamos trabajando cómo ser mujeres eh, productivas, esa es la pregunta que nos estamos haciendo eh, mediante este reto de 45 días, donde mmm, nos hacemos la misma pregunta durante 45 días, para poder romper con esas maldiciones generacionales y poder ser unas mujeres productivas, mujeres todo. Eh, yo me he dado cuenta... Dame un segundo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí ya, ya estamos, eh, me, me escribes desde donde nos estás viendo y eh, obviamente vamos trabajando en la medida en que mm, vamos desarrollando el tema. Entonces, habíamos, eh, habíamos dicho la pregunta, ¿cómo saber una mujer productiva? Bueno, para ser una mujer productiva necesito saber que yo estoy en una eh, soy parte de unas generaciones entonces eh, ¿cómo saber a qué generación pertenezco? ese va a ser el tema de hoy, entonces habíamos mmm, para eso obviamente como esto es un reto muchachas todos los días eh, tenemos eh, tenemos que ir al, al día de ayer donde tengo yo el día de ayer se me perdió que lo hice si sí lo encuentro y si no me va a tocar hacer otro cuadro. Mira, cerré la cerré el libro, aquí está. cerré el cuaderno y ya no encuentro esto. No importa, hágalo aquí con ustedes. Miren, no sé qué hice el cuaderno, pero vamos a volver a, a retomar entonces. ¿Cómo saber a qué generación perteneces? Marimelda, entonces, ¿cuántas generaciones tenemos en este momento? Entonces, por eso es importante, si no viste el, el día de ayer, entonces yo te voy a invitar a que puedas entrar al blog, ahí en el blog de Marimelda Cardona, eh, perdón, de la escuela cuántica mía, eh, está las, déjenme, yo hago trampa. Por eso es que es bueno que esto quede por escrito. Mira, estamos hablando de seis generaciones y esas seis generaciones son las siguientes. ¿Dónde está esa información, Marimelda? Aquí en el blog de Escuela Cuántica Mía, te voy a colocar el link, ahí está el link, y vamos a leerlo de ahí, que esa es la guía que vamos a tener para trabajar las preguntas de hoy. Entonces, toma un papel. Si el papel es que yo necesito... Por eso habíamos hablado de que tuviéramos un, un cuaderno para, para, para el reto, para que no se nos pierda, como en este caso, yo me puse a hacer una cosa por allá, y este, denme un segundo, Miren, vamos a, a marcar el cuaderno, y le vamos a colocar día, día, día 26, reto de 45 días, entonces este es el reto de 45 días, días porque después se nos pierde como se me acaba de perder delante de sus ojos se nos pierde y nos embolatamos, entonces un reto 45 para que me quede más fácil cuando lo voy a buscar y vamos a hacer una, un cuadro que es eh, seis generaciones, entonces está la 1, que es la silenciosa Silenciosa. Está la 2, que es la de Baby Boomers. Está la 3, que es la X está la 4. Que es la señal? Eh, señal. Y no me cupo el cuaderno. Ah, sí, ya, ya me di cuenta. A mí me, a ustedes les pasa la 5, que es la Millennials. Está la 6, que es la Z y está la Siete, que es la alfa. ¿Ustedes sabían que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete generaciones? Estamos hablando siete generaciones en este momento. María imelda ¿y cómo nosotros vamos a... A romper maldiciones generacionales y ser unas mujeres productivas. Muchachas, todo, absolutamente todo está conectado. Entonces, como esto está conectado, necesitamos saber a qué generación perteneces tú. Y con eso vamos a hacer una serie de preguntas. Entonces, lo primero que debes de saber es que en este momento tenemos siete generaciones. La silenciosa, la baby boomers, la X, la Xenials, la millennials, la Z y la alfa. Ok, ya vi, hay una cosa que es muy importante, recuerden que la perfección no existe y que nosotros estamos en continuo aprendizaje y en continuo, eh, eh, ¿cómo es que se dice?, Continuo, continuo, continuo, continuando, continuación, educación, en continua educación, y obviamente hoy estamos hablando de esto, y hoy es 2020, pero en el 2030 ya no van a haber seis generaciones, sino que van a haber diez generaciones, ¿por qué? Porque el mundo va evolucionando, hoy digo que hay seis, mañana digo que hay siete, y así sucesivamente tenemos que ser flexibles, es muy importante la flexibilidad en este, en estos, en estos casos, porque obviamente estas generaciones van eh, a, actualizándose, ¿ok? O sea, es algo que, que es importante que, que tú entiendas. Bueno, espérenme un segundo, eh, yo miro acá algo. Generaciones, de edición. ¿Ve? Qué raro. no, es que estoy leyendo algo que me están escribiendo, no, eh, son siete, son siete, no, lo que pasa es que yo, si yo dije que eran seis eh, la semana pasada, entonces adicionele ahí, por eso les digo, tenemos que tener la capacidad de ver que esto va actualizándose y pasa un año y entonces los nacidos ya en el 2020 empiezas a hacer otra generación y por eso es que nosotras siempre tenemos que estar eh, educándonos y cambia, combinando esta información entonces bueno vamos a mirar en el día de hoy saber a qué generación pertenezco para saber a qué generación pertenezco el primer punto es la fecha de nacimiento. Entonces, con la fecha de nacimiento, tú sabes, si naciste en 1923 a 1945, entonces tú eres eh, de la silenciosa. Si naciste entre 1946 y 1964, entonces... Tú eres eh, Baby Boomers. Si naciste en la, mi, entre 1965 y 1976, entonces tú eres eh, eh, ex, X. Si naciste entre 1977 y 1981, entonces tú eres Xenials si eh, naciste entre 1981 y 1997 tú eres millennials si naciste entre 1988 y 2010 eres z y si naciste entre el 2011 y el 2020 tú eres alfa Es muy importante que nosotros tengamos esta información, porque cada una de estas generaciones tiene hábitos. Entonces vamos a poner, hasta aquí, muchachas, a mí no me cupo porque empecé muy extendida, no sé si a ustedes les ha pasado que, que empiezan una cosa y después no les da espacio. Bueno, a mí me acabo de pasar, ahí otra vez, una vez más nada, queda perfecto, obviamente yo después voy a hacer una imagen la voy a poner en Instagram si no me estás siguiendo en Instagram, por favor, sígueme en Instagram, que en Instagram voy a poner estas eh, estas infografías aquí, de aquí, muchachas voy a hacer una infografía pero esa la voy a poner en eh, en Instagram, así que si no me sigues en Instagram, por favor, eh, aquí en el YouTube hay una campanita para que me sigas en Instagram, y si no me sigues en Instagram, por favor, eh, te voy a colocar un link para que me sigas en Instagram, porque en Instagram es que voy a colocar esas infografías. No las voy a hacer aquí dentro del taller, porque ni en YouTube, porque obviamente no, no, no me da, no da, no me da, no me da. Hola Mateo, ¿cómo está? ¿Cuál es tu Instagram? Ya te voy a dar mi Instagram. Denme un segundo que ya les voy a dar mi Instagram. Este... Estoy buscándolo acá, que fue que se me ocurrió decir eso, pero denme un segundo que aquí tengo organizado el tema. Publicaciones en Instagram, hashtags, publicaciones semanales en Instagram. Entonces, mira, vas a mi bio, enlace de la bio. Mira, aquí tengo el enlace... Eh, aquí está Mateo Míralo acá Te lo voy a colocar Entonces eh, Ahí está te lo, te lo coloqué Ahí te respondí Yo voy a colocar el enlace Aquí abajo también en, en la Ahí te lo coloqué Y también Les voy a colocar Este enlace Aquí en YouTube debajo del video para que ustedes puedan seguirme tanto en Instagram como en el Facebook Live como en WhatsApp, ok, voy a organizar esa parte. Entonces, yo les voy a hacer una infografía y la voy a poner en Instagram donde les voy a hacer a colocar de manera visual cuáles son las seis, eh, perdón, siete generaciones que hay en este momento. ¿Cuáles son? Son la generación silenciosa, la generación baby boomers, la generación X, la generación Senial, la millennials, la Z y la alfa. ¿Cómo saber a qué generación pertenezco? Por la fecha de nacimiento. Entonces, ¿cómo saber por la fecha de nacimiento? En la, eh, si naciste entre 1923, y 1945, entonces tú eres una generación silenciosa. Si naciste entre 1946 y 1964, eres baby boomers. Y así sucesivamente, en la X, en mi caso, yo soy generación X. Y tengo unas características, entonces, esto, digamos que este cuadro, Va a tener unas características, va a tener unos hábitos y va a tener una lista de preguntas que luego acá le voy a hacer una lista de preguntas. Ustedes en la parte, digamos, hoy vamos a ir armando, este, eh, hoy vamos a ir armando, pero todo el cuadro completo al final del reto me va a dar una tabla, me va a dar una información que obviamente diariamente vamos colocando parte por parte. Hoy va, quedó así. Eh, entonces, ¿cómo nosotros eh, hacemos para...? para para, espérate que se me fue la palabra, ¿de qué me sirve a mí saber a qué generación pertenezco? Mira, yo tengo una lista de preguntas que eh, vamos a trabajar, que me gustaría que trabajáramos y te las voy a de decir hoy, pero obviamente durante esta semana, en la próxima semana, que cubre de, espérenme un momento, tenemos la próxima semana que va a ser del 27, 28, 29, 30, 31 y 3 de octubre. Vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con esta tabla. ¿Qué les parece esa propuesta, muchachas? Al final de la semana vamos a tener una tabla que esa tabla la voy a tener publicada y se las voy a dar a ustedes como un descargable. ¿Qué les parece este, este proceso que estamos viviendo? Entonces, al final de la vamos a hablar toda esta semana de una tabla de diferentes generaciones. Eh, entonces, voy a, voy a darles hoy las preguntas Durante la semana las vamos a ir llenando Entonces, a esta tabla le vamos a hacer unas preguntas ¿Cuáles son esa lista de preguntas para ustedes, mujeres del futuro? Yo no sé si Mateo, eh, no importa si es hombre o mujer, sí, sí, no importa no sé por qué tiene ese nombre, pero bueno, eh, tanto lo podemos hacer. Dice, eh, lista de preguntas. Primero, fecha de nacimiento. Ya lo sabemos. Segundo, ¿cuál, qué eventos han marcado tu vida? Es muy importante que sepas qué eventos han marcado tu vida. Entonces tú escribes aquí, qué eventos. han marcado tu vida. Acuérdense que esto lo vamos a desarrollar esta semana, ¿ok? Y cada una debe tener el cuaderno. Yo hoy estoy haciendo esto, digamos lo que la vida es un borrador y cada día lo vamos mejorando. Entonces, vamos a ir escribiendo. Eh, ¿Cuál es... Eh, ¿Qué eventos han marcado tu vida? Eso fue lo que dijimos nosotros. Eh, ¿Cuáles son tus cuáles son tus, ¿cómo es que se llama? ¿Cuáles son tus um, ay Dios mío? ¿Cuál es tu estilo de vida? Que lo habíamos preguntado ayer. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cuáles son tus uh, hobbies? Esa es otra pregunta. ¿Cuáles? tus hobbies o tus eh, o la, hobbies es lo mismo que que tus que diversiones, ok eh, quiénes son tus, quienes son tus um, competidores, las personas que con las que tú compites, competidores. Eh, ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? Eh, ¿En qué gastas el dinero? Tranquila que hoy solamente vamos a, a, a sacar las preguntas. Eh, ¿Cuál es la red social que más usas? Por ahora, hasta ahí vamos a hacer la lista. Mañana continuamos con la lista. Usted solamente tenga esta lista de preguntas para saber a qué generación perteneces. La primera es la fecha de nacimiento. A esta le voy a hacer una infografía. Luego, a estas preguntas le haré una tabla. Vamos por partes. Estamos construyendo el futuro. Lo estamos construyendo cada día. Y eso es lo que tu mente necesita entender. Hoy ya construí parte de ese edificio grande de esa de esa de ese futuro que quiero, cada día lo construyo y hoy aprendí esto. Mañana nos vemos y continuamos con este mismo tema. Durante esta semana vamos a hablar de generaciones, porque muchachas, porque para nosotros poder romper maldiciones generacionales necesitamos Aprender acerca de las generaciones. Y para nosotras ser mujeres productivas, ¿cómo romper maldiciones generacionales? Rompiendo maldiciones. ¿Cómo ser una mujer productiva? Rompiendo maldiciones. ¿Para qué? Para que estas cadenas que nos están atando puedan ser liberadas y podamos realmente traer nuestro nuestra esencia nuestros talentos y hacerlos y ponerlos en servicio a la humanidad y a cambio de eso hacer un servicio y vender ese servicio pero es todo un proceso bueno mujeres nos vemos mañana con la ayuda de dios eh, acuérdate sígueme en instagram ahí en, en aquí debajo del video te voy a dejar el link para que me sigas en Instagram. Y si no, aquí arriba en YouTube está la ventanita que dice Instagram y me sigues ahí. Para que ahí puedas ver todas las infografías y todos los cuadritos. Que de acá ya construí para el futuro un cuadrito donde te va a salir siete generaciones. Con las fechas de nacimiento ya lo visualicé. Ya trabajé mi imaginación y eso es un... Algo que no lo has visto físicamente, pero que hoy lo viste crear. Así funciona el futuro. Mañana nos vemos. Chao, mujeres hermosas. Oh, sí. Eh, exacto. Ok, ok. El, el Mastermind comienza el primero de octubre, el jueves. Eh, entonces, si estás interesado en participar en el mastermind, comunícate eh, conmigo. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh, oh. espérate un momento. Es que esto es, esto tiene, tiene, esto tiene muchas cosas, muchachas. Esto tiene muchas cosas. son cosas que yo debo de tener eh, en algún sitio que no me demore buscarlas, pero aquí están. O regístrate, mujeres, o regístrate, aquí. no la encuentro. Mejor hable conmigo por, por correo, mándame un mensaje privado por favor aquí en, en, en, el, en, el, en esto y te mando la información. Eh, para mañana voy a tener todo organizado porque ya veo que me, me están pidiendo esa información y como tengo tantas pantallas allá, necesito tener un orden, pero bueno, hoy me di cuenta de eso. Hasta luego, que estén bien.